hola alex un aplauso para ti muy bienvenido muy bienvenido muchas gracias por estar por acá presente se le agradece mucho como ha estado amigo muchas gracias muy bienvenido acá pues tú eres eres muy bienvenido muchas gracias Jackseni, hola, bienvenida amiga, ¿cómo ha estado? Feliz domingo y bienvenida a los abrazos. Allí, este si no, si no la tienes tu amigo Alex, a nuestra amiga Jackseni, ve con ella. Y Jackseni también, ve con Alex si no está con él. De eso se trata. ¿Sabe? Pues de que a mí, pues bueno, me gusta dar animaciones y ánimos para todos. Así es que bueno, pues ese es mi mejor deseo amigos y muchas gracias por estar acá presentes, se les agradece muchísimo. ¿Cómo ha estado su día? Muy bienvenidos a todos los presentes y bueno que se les agradece muchísimo. Acá pues bueno, pues hay abrazos para todos. ¿Cómo ha pasado el domingo? Porque bueno, pues ya el domingo se nos fue. Maravilla, hola, ¿cómo ha estado? Feliz domingo. Así es, amigos. Oh, qué bueno, amigo Alex. Sí, hombre, nosotros estamos acá pendientes esperando ese, ese temazo, amigo. Eso está muy bien. Échale ganas. Échale ganas que tú puedes. Y verás, tú serás un triunfador. Esta plataforma de esos es, a mi amigo, de, de triunfadores que, bueno, no se dan por vencido. Así es que Ánimo. Emanuel, hola, ¿cómo has estado, amigo? Muchas gracias por estar por acá. Muy bienvenidos a este directo. Ya sabes, amiga, y bueno, pues de eso se trata. Sabes que mis amigos son tus amigos y, y ya tú sabes, y de eso se trata. Angélica, hola, muy bienvenida. Ahí Saluden a ella, nuestro amigo Emanuel, quien no está con él. Eh, a nuestra amiga Heidi Cardona, quienes no están con ella. Bienvenida, amiga Heidi, ¿cómo ha estado? Ahí saluden también a nuestra amiga Angélica, quienes no están con ella. Pasen con ella. Buenas noches para todos, dice nuestra amiga Heidi. Así es, amiga, muchas gracias. Muy bienvenida, ¿cómo ha estado? Me da mucho gusto de que estén por acá, tenerlos por acá presentes, muchas gracias. Florkin, bienvenida, amiga, ¿cómo ha estado? Bendiciones. Hola a todos, dice nuestra amiga Hendy, amigos, dice, estoy muy bien, dice ¿Y usted. Hola maravilla, ¿cómo ha? ¿Cómo ha estado? Uh, Stringy, hola, bienvenido, ahí saluden a Stringy, Stringy36, pues, bueno, este está también este, creando su canal y bueno, pues es de, es de videojuegos y bueno, pues ahí pasen con él, salúdenlo. Tiene unos juegos que bueno, pues se ve que juega como profesional. a ciegas y no ve nada ¿eh? como es eso es maravilla Fex, hola amigo el profe, cómo has estado hola a todos y a todas, dice así es amigos qué bueno, que bueno, ahí saluden a nuestro amigo Fex a nuestro amigo profe, pues bueno más más bien dicho, profe. Así ah, es, amigos, qué bueno. Saluden ahí a Flor King Lupita Rivas, saludos, hola, bienvenida. ¿Cómo ha estado? Feliz domingo para todos. Así ah, es, amigos. Bienvenidos todos los que los que vienen entrando. Muchas gracias por estar por acá presente. Ah, maravilla. Bueno, ya le vamos a, a, a hacer la competencia. Ya le vamos a conseguir los culos de botella también, entonces. Ya ver, los culos de botella, pues bueno, van a estar de moda. La Ruta. Hola, mi amiga. ¿Cómo has estado? Buenas noches. Ahí hey, saluden a nuestra amiga La Ruta, quienes no están con ella, pasen con ella, no tengan pena. Así que bueno, ahí vamos presentándole siempre a los que van entrando, los que van entrando. Y sí, pues bueno, muchas gracias por estar acá presente. Muy bienvenidos, se les agradece muchísimo. Qué bueno, amiga Ruta, qué buena, eso me da mucho gusto. Eso me da mucho gusto de, bueno, pues tenerlos por acá presentes. Queens, hola mi amiga, ¿cómo estás? Muy bienvenida. Parcero dice, muy buenas noches, bendiciones para todos amigos. Dice, así es amiga, muy buenas noches, muy bienvenida. ahí Salúdenme a Queens, quienes no con ella, pasen con ella. Textos, hola, muy bienvenido. Ofe, hola. Así ah, es, amiga, y pues bueno, repartiendo esos abrazos. Florkin dice, Tito, ¿qué tal y el frío va por allá? Oh, bueno, el frío allá, el frío pues se siente bueno, mira, se siente bien rico. <risa> ya mira acá pues bueno Ando con mi suétercito puesto Porque bueno pues estaba bastante frío Y bueno he estado bastante mal De mi garganta Pensé pues de que no Pensé de que no iba a poder hacer este directo Ahora Dice Che por su culpa dice Estoy de suscrita a 60 cables <risa> y, y ninguno los veo Dice oh de verdad <risa> uh. Ahora yo soy el culpable. <risa> <risa> Lady, hola, bienvenida. Muchas gracias por estar acá presente. Feliz domingo. Trillizas, hola, saludos Dice ya aquí después de tanto tiempo y mejor tarde que nunca dice saludos. <ríe> sí, ¿verdad, amiga? Sí, pues bueno, muchas gracias por estar por acá presente. Sí, se le extrañaba a mi amiga Trillizas. Se le extrañaba muchísimo. Bueno, pues decía, yo, bueno, ¿y qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho? Y bueno, se los había desaparecido. Pero bueno, muchas gracias por estar por acá. Se le agradece muchísimo. Ahí saluden a Trillizas. Apo, hola, así ah, es, amigos. Ah, verdad que sí, <ríe> no, y pues sí, disfruto la risa, la risa es saludable, la risa es muy saludable y bueno, pues sí, eh, en esta vida, bueno, se trata de reírse. Yo, mamá y hola, mi amiga. ¿Cómo ha estado? Feliz domingo. Buenas noches, amiga. ¿Qué tal estamos por acá, mi amiga? Por acá este. Eh, recuperándolos de una socazón de la garganta. Que bueno, pues que hasta sentía que me dolían las amíndolas. Y bueno, me puse ahí a hacerme unos. A hacerme unos remedios ahí caseros. Y sí, pues bueno, me han funcionado muy perfecto. Muy perfecto. Hasta me sirvió hasta para las amíndolas. A las amíndolas. Y también este para la socazón que tenía en mi garganta. Y pues bueno, me, me preparé unos juguitos. Vieran unos juguitos naturales que, que me quedaron. Buenísimo. Pero a la vez, pues bueno, este lo hice en cuestión de remedio. Estoy, dice, escribiendo, dice, a ciega, dice, pero seguro, seguro tengo más falta, dice, ortografía que Adán, antes de pecado. <ríe> Ay, chistosa. Osvaldo hola, mi amigo, ¿cómo ha estado? Muy bienvenido, feliz domingo. Oh, dice, es que los cambios de clima hacen enfermar, dice, la garganta. Sí, amiga, sí, es muy cierto. Acá, pues, bueno, este... La mayoría, pues bueno, andamos así todos tosigosos. <ríe> Parecemos gatos, viera. <ríe> pero yo, pues bueno, y gracias a Dios, pues bueno, este, no, no fue así que me dio la tos tremenda, ¿me Sino que solo nada más fue el síntoma, pero bueno, me la adelanté yo. Me la adelanté y bueno, pues ayer, por eso no hice directo. Tren, hi. Eh, ya, este... Dice, debería, dice, hacer los jueguitos, no, juguitos para todos. Sí, para mí, pues, bueno, sería, sería un, un gusto y un placer poder hacer esos juguitos para todos, amiga, y invitarlos a llevar un juguito cada uno, todos los presentes. ¡Moda! Bienvenida, amiga, ¿cómo ha estado? ¡Feliz domingo! Así es, dice yo también. Dice otro mucho, dice que casi ni, ni veo videos. Oh, sí, el clima, el clima lo molesta a uno bastante. Eh, hola, Honduras, ¿cómo ha estado, mi amigo? Feliz domingo. Sí, este el clima afecta, uh, afecta muchísimo. Y más que todo, pues bueno, cuando vienen empezando y cuando se está yendo. Este allí, pues bueno, uno siempre, siempre se enferma, más que todo. <ríe> ah, pero lo que pasa es que no sé dónde vive. <ríe> Osvald dice, tenía tiempo y dice no verte, dice amiga Trilliza, dice familia. Charlie hola, mi amigo. ¿Cómo has estado? Muy bienvenido. Muy bienvenido, ahí saluden a nuestra amiga Lady, ahí a nuestro amigo Osvald, nuestro amigo Charlie. Lifestyle, style también, ahí salúdenlo, Charlie W, bienvenido mi amigo, ¿cómo has estado? Feliz domingo. Mucho gusto de tenerlos por acá. Saluden allí a nuestra amiga Yomamay también. Quienes no están con ella, pasen con ella. me gusta verle que, que me enseñe esos diantillos saluditos ahí a las 16 personas que están en línea muchas gracias Se les agradece mucho saluditos a quien está detrás también y no los escribe saluditos <risa> el diablo en las tres voces <risa> Reina, hola, bienvenida. ¿Cómo ha estado? Feliz domingo, amiga. <risa> ah, maravilla, me hace reír. Lady dice. He oh, yo mamá. y Así es, amigos, qué bueno que se están saludando por ahí. Eso da mucho gusto. Texto dice bien acá, mi amor. Dice, qué bueno, qué bueno. Así es, así es, qué bueno. Compartirse esos abrazos. Así es que, bueno, pues allí saludándose y, y viendo, pues, a ver quién no está con, quién no está allí presente con, a quién no lo tenemos, amigos. Qué bueno. Ya, este, como les, iba coment les estaba comentando, por eso fue que no hice directo ayer. Eh, tenía el deseo, pues, de hacerlo, pero bueno, no pude porque, bueno, pues, me sentía bastante sucado de mi garganta. Así es que, bueno, pues, allí mejor me puse mejor a, a apoyar a nuestros amigos. Reina dice gracias Tito, ya sabe amiga a la orden, ahí saluden a nuestra amiga, a nuestra amiga Reina Solano, quiera no estar con ella, pase con ella, salúdenla y sabe pues de que acá pues bueno siempre pues hay animación para todos, y el sol pues bueno sale para todos, así es que bueno pues no tengan pena, Maribel, hola mi amiga, ¿cómo ha estado? Buenas noches, feliz domingo amiga, saludos para todos, así es amigos y bueno este, así es que bueno la animación se llega del domingo y me da mucho gusto de que tengan presentes, se les agradece muchísimo. ¿Cómo ha estado su día? ¿Qué hicieron de bonito? Y bueno, ¿y si hicieron algo de bonito? Y no invitaron, qué malo. <ríe> qué malo que no me invitaron. Eh, Yakaira, hola amiga, ¿cómo ha estado? Feliz domingo. Estoy, estoy más como demasiado que el cabra. Que la cabra. <ríe> que la pienso regalar. Dice. Oh. De veras. La hacemos quizada esa cabra. Por eso no se preocupe. Esa cabra tiene la solución. Y la solución está en mis manos. Viera. Feliz domingo para todos. Dice. Un placer. Dice. Salu saludarlos. Y amigos Dice. Tito. Bien. Estaba. Qué bien estás. Dice. Mejor. Dice. Muchas gracias. Amigas. Yo mamá. Y muchas Gracias manualidades, hola, muy bienvenida amiga si alguien quiere dice pasarme, déjenme un cafecito así es amigos saluden ahí a nuestro amigo Fex pasen con él, quienes no están con él pásenle, no tengan pena pásenle, no tengan pena y bueno, pues ya saben el sol sale para todos. ahí saluden a nuestra amiga manualidades Cruz quienes no están con ella, pasen con ella también y bueno pues a veces, pues, por, poco que, por pocos que, que estemos, pero bueno, siempre, siempre hay uno que no lo tenemos. Esme Delicias. Hola, muy bienvenida. ¿Cómo ha estado? Feliz domingo, amiga. Lucy Vlogs. Hola, ¿cómo ha estado? Muy bienvenida. Así es, amigos. Ahí salúdenme a nuestra amiga Esmes. Quienes no están con ella, salúdenmela y, bueno, pasen con ella. Vamos a chequearle cuántos amiguitos tiene. Así es, amigos. Pasen con ella. Ella, pues, apenas, pues, bueno, tiene este 6.76. Pasen con ella y, bueno, pues, denle ánimo. Denle ánimo a modo de que, bueno, pues, por lo menos, pues, que... Que llegue a los 80 y algo. Y bueno pues ya por lo menos algo es algo. Así es amigos pasen con Esme. Con Esme es delicias. Quienes no están con Esme pasen con ella. Reina dice Tito eres lo máximo. Ya sabe amiga estamos a la orden haciendo lo que podemos. Y bueno y como sabe pues el sol sale para todos. Estoy ocupado ese para pero dejo, dejo el teléfono y se activo y se amigo apoyando. Oh, muchas gracias. Muchas gracias. Así es, amigos. Y allí, pues bueno, échenle la mano a nuestra amiga Manualidades también, que no están con ella. Pero también allí a nuestra amiga Esmes también. Esmes Delicias. Pasen con ella. Ella, pues bueno, este... Por lo menos, pues, que llegue a los 800 y, no, a, lo, a los 700 y, este, bueno, quienes no están con ella, pasen con ella, no tengan pena. ¿Saben que de eso se trata? Se trata los domingos que yo de mis directos que hago, pues, bueno, son para animar. Y también los demás días, los demás días, pues, bueno, este, quien veo, pues, que ya les va faltando poco para hacer, para completar su milagrito, pues, yo le echo la mano también a modo de que podamos crecer. A ver, dígame, traiga la cabra. <ríe> y la hacemos sopa. <ríe> la hacemos sopa. De nada, amigos. Estamos a la orden. Siempre, pues bueno, pues los gusta hacer, el, dar ese ánimo. Y que bueno, ese, ese ánimo, pues bueno, siempre es muy necesario porque siempre pues uno uno necesita aunque uno pues bueno tenga grandes grandes numeraciones ya en su canal este siempre pues uno necesita necesita pues entre más hay pues bueno mucho mejor todavía porque bueno este a veces uno puede tener bastante, bastante suscriptores pero ya ven pues no siempre pues este todos ven los videos hola José, bienvenido así ah, es amigos y bueno pues muy bienvenidos todos pues claro <ríe> para comprar la cabra media y bueno y los terneritos que tenga pues bueno así es ahí lo compartimos Ajá, ajá, dice: me ayudan, dice por favor, dice, solo tengo 75 seten, y cinco, dice, me ayuda a completar, dice los 100 dice. Ah, sí es amigo. Pasen allí con nuestro amigo Fex, el profe, quienes nos están con él. Vamos. Vamos a tirarle un ojo a nuestro amigo, el profe. Así ah, es, amigos, pasen con nuestro amigo el profe. Quienes no están con él, pasen, salúdenlo. Y bueno, pues denle un empujoncito, por lo menos que, bueno, que llegue a unos 80 o que llegue a 100. Pues bueno, este sería un honor y un placer, amigos. Pasen con el profe. Así es que bueno, quien quiere amiguitos, pues. Pase con amigo el profe. Y bueno, el profe, pues bueno, pasará con ustedes luego después. Mirna Zavala, hola, saluditos. Bienvenida, amiga. Buenas noches. Buenas noches a todos, dice nuestra amiga Mirna. Así es, amigos, saluden ahí a nuestra amiga Mirna. Quienes no están con ella, pasen con ella también. <coughs> Así ah, es amigos, qué bueno, qué bueno. Ahí saluden a nuestra amiga Esme Delicias, que anotan con ella. Ella pues bueno está repartiendo florcitas. Y ella pues bueno le gusta, le gusta apoyar también, así es que bueno, yo se la recomiendo de mi parte. Se lo recomiendo. vero García, hola, bienvenida. ¿Cómo ha estado? Feliz domingo, mucho gusto de tenerla por acá presente. Allí eh, nuestro amigo Osvaldo también tiene pollito ahí naciendo. Ramón Bernal, hola mi amigo, ¿cómo está, my friend? Muy bienvenido. de todo un poco, hola, muy bienvenida, vamos que vamos, muchas gracias por esas manitas que me han dejado, que me van dejando, muchísimas gracias, se sí, les agradece muchísimo, <coughs> hola circ, buenas noches familia Arias, blogs, ¿Cómo ha estado, feliz domingo, Feliz domingo y saluden a nuestra amiga familia Arias Blogs, quienes no están con ella, pasen con ella. Salúdenmela, por favor. Y bueno, este, siempre pues ya como ven, ahí a nuestro amigo Ramón Bernal también, salúdenlo. Así que bueno, vayan sin pena, no tengan pena. Princesa Sofía, hola. Muy bienvenida. Muy bienvenida. Muchas gracias por estar acá presente. Se le agradece muchísimo. Muchas gracias, amigo Ramón. Saludos a todos, dice nuestro amigo Ramón. Así es, amigos. Muchísimas gracias. Un loco aventurero. Hola. Saludos, amigo. Muy bienvenido. Así es, amigos. Cómo ha estado el dominguito, amigos. Espero pues, que bueno ha estado, hayan tenido un día muy, muy hermoso. Soy dice un fiasco. Hoy intenté hacer pupusa dice por por vejésima como por vigésima vez dice y la terminé dice tirando <risa> y eso qué le pasó eso es lo malo a veces uno da por vencido mire <risa> eso es lo malo darse por vencido no hay que darse por vencido los ánimos siempre pues tienen que echarse adelante por acá mi amigo eh, loco por acá muy bien muchas gracias reina dice lucy también dice ya y con y con campanita activada dice gracias nuestro amigo tito oh, muchas gracias qué bueno qué bueno amigos qué bueno eso me da mucho gusto <ríe> que no me salen <ríe> Sí, sí, de eso de hacer las pupusas, pues bueno, sí, por primera vez cuesta. Muy cierto. A mí, pues bueno, me costaron al, al principio. Y bueno, pues a pesar pues, de que bueno, porque más que todo en mi país, pues este son los ralitos allá contaditos. Creo que de 100 hombres, pues bueno, este de 100 hombres harán pupusas dos personas porque no todos pues, este, saben hacer saben hacer las y a pesar pues que es una comida pues, este, salvadoreña me entiendes un plato eh, típico salvadoreño y, y bueno y, no, y, los, y los hombres pues bueno no saben no saben hacer pupusas muchas gracias amiga reina Pero no fue, dice mi primera vez, dice, le dije que le dije que la intenté, dice, hacer por vigésima vez. <ríe> no, pero tampoco, no es, no es que bueno que le diga que, que es hombre. Eh, yo lo digo, pues, por, por los hombres de mi país. ¿no? <ríe> de que bueno que de 100 personas pues de 100 hombres siempre hay como dos o no que los que pueden hacer pupusas. O oh, de marañón. Oh, bueno, acá los marañones no se consiguen acá este pero sí este ya, ya hice pupusas de, de su, quiero ver. He hecho así de queso He hecho así de, de frijol, chicharrón y loroco. Este, pero de ayote no, no, no he hecho, fíjese todavía. La Mili González, hola mi amiga, ¿cómo está? Muy bienvenida. Ahí eh, saluden a nuestra, a nuestra amiga La Mili. La Mili González, quienes no están con ella, pasen con ella, salúdenla. No, no es, no es no es hablar, es que bueno, ya es nuestra es nuestra cultura, nuestra cultura, ¿me entiendes? De que bueno, pues los atenemos a la mujer, eso es lo que yo, a lo que yo me refiero. Así ah, es, amigos, allí, pues bueno, saludándose y bueno, pues ahí viendo también quién no, lo ten, no está con nosotros. Dora, hola, amiga. ¿Cómo ha estado? Feliz domingo. Prince dice de camarón, dice. Sí, de, de camarón de camarón no he hecho ni una vez. Pero bueno, la tengo, la tengo en proceso. Eh, la última vez que hice que hice pupusas, este la hice con con queso de, de, de, bueno, quesillo, pues más que todo, quesillo, que se supone pues que con ese es, es, la, ese es el mejor queso para la pupusas Que ese pues bueno, pues lo, lo mandé a pedir del de, de Salvador para acá, porque yo nunca había hecho con, con quesillo, pero bueno, siempre pues hay una primera vez, que y bueno, es bueno pues in, intentarlo. Porque yo, pues bueno, solo las había hecho así con, con queso queso mozzarella. ¿Verdad que sí? Sí, la, la voy a intentar hacer así de, de camarón, verá. <ríe> ah, pues sí, va a ser un un río de lágrimas. <ríe> amor, bienvenida, amor por la amor por la cocina. ¿Cómo ha estado? Buenas noches. Feliz domingo. Ahí salúdeme a nuestra amiga Amor, amor por la Cocina, quienes nos dan con ella. Quienes no están con ella, pasen todos con ella. No tengan pena. Pasen con ella y bueno, pues yo se la recomiendo. Ella hace, hace unas recetas muy sabrosas también. Así es que bueno, pues este. Saben que la comida está de moda. <ríe> Comer bastante está de moda, amor. <ríe> Eugenia, hola. Bueno, dice acá: dice sábado todavía. Oh, de verdad. Yo amo las pupusa, dice de Chicharrón, con mucho cu curtido. Dice: Oh, qué rico. Sí, sí, así con ese curtidito son. Mm, una delicia. Dagoflow, bienvenido, amigo. Ahí saluden a nuestro amigo Dagoflow, quienes no están con él. Salúdenlo y bueno, pues débenle allí muchos abrazos. O, ¿Cómo están? Dice, buenas noches a todos. Dice nuestra amiga Eugenia. Así es, amiga. Qué bueno. Pero a veces se siente más sabrosa todavía lo que otro cocina. Amor por la cocina. Porque a veces uno puede cocinar, puede cocinar bueno, pero a la vez, si aprueba el de otro, lo que otro lo ha preparado, pues sabe, lo siente uno que sabe, sabe buenísimo. Creo que a veces pues, hasta mejor se siente el sabor. ¿Será porque uno pues está haciéndolo? Eh, bueno, ahora en día pues yo, este este me llegó la razón de siempre lo que decía mi mamá cuando ella cocinaba. Decía, es que bueno... Yo no hago tal cosa, dice, porque bueno, yo no la siento buena, dice, no me quedaba bueno. Y bueno, y nosotros de hijos, pues decía, no, mamá, esto está bien bueno, esto está bien sabroso, esto está bien sabroso. Pero al final, pues ella, ella siempre decía eso, no, dice, es que yo no hago tal cosa, dice, porque no me queda bueno, yo no lo siento bueno, ese Pero sí, pues le, le quedaban muy bueno. <coughs> y ahora en día, pues yo le entiendo y digo, Sí, tenía mucha razón. Cuando uno, uno pues hace, hace esa comida o hace lo que uno puede pueda hacer, este uno no lo siente tan bueno en el momento, pero ya cuando le da hambre, pues ya tiene que comérselo y ya lo haya bueno. <risa> claro, amor por la cocina. Ve qué es lo que le estoy diciendo. <risa> Ven lo que le estoy diciendo. Y sí, eso, eso es lo que sabe pasar. A saber, a saber que, en qué estará. Porque no es que uno, pues, uno, pues, este, dude de lo que ha, de lo que uno ha hecho. Qué bueno que no le ha quedado bueno. Lo que pasa es que creo que es el palagaro la mente, la mente de uno, yo creo. Ahí saluden a nuestra amiga Dora, quienes no están con ella, pasen, salúdenla y saluden a ella, Dago Flow, Amor por la Cocina, a nuestra amiga Eugenia. Así es, amigos, así es. Y bueno, pues. Sí, eso es lo que, eso es lo que sabe pasar. porque yo pues yo hago una cosa a veces pues cuando voy a cocinar lo que hago pues es, es comer primero antes de cocinar <ríe> porque bueno ya cuando termino de, de, de cocinar pues bueno es, ya bueno este a veces pues ya no tengo hambre o no lo siento tan bueno pero sí pues este ya es es más que todo pues rutina ya o, o maña yo creo <ríe> a veces pues lo que hago es pues, comer primero y cocino ya cuando me da hambre pues bueno ya co ya me pongo a comer de la comida que bueno que preparé y así para sentirla buena y allí pues bueno bien buena así es amigo de flow Hola, muy bienvenida. Oh, los nuegados de yuca, sí, esos nuegados son bien sabrosos, sabe, eso pues, no lo, no lo he hecho ni, ni, ni una vez, ni una vez, fíjese, pero sí, pues este, me acuerdo del rico sabor, del rico sabor que tienen los nuegados. Son muy sabrosos. De verdad Tina. Que pero ya te los. Ya te los devolvió. Sí, de veras, de veras, amor, no los, no los he hecho ni una vez. Sí, eso, eso, pues, bueno, me, me, me vienen faltando, me vienen faltando ahí en mi canal. Y bueno, pero a ratitos, a ratitos lo, los haré. Que pronto ese abrigaste, dice. No, tampoco. Por acá estamos siempre activos. Dice, oh my God. se quiere que la mande. Dice, unos 20. <coughs> Digo, para que no se olvide. Dice, del sabor. Dice, <ríe> sí. Y bueno, pues. Ah. no caería no caería nada mal y bueno y así como yo los puedo sentir buenísimos sí porque tienen un sabor exquisito muy sabroso eran mis eran mis favoritos Otra vez, dice, me estoy suscribiendo. Dice, por, por eso nadie llega a mí. Dice, oh, ¿de verdad? Oh, muchas gracias, amiga Manualidades. Así ah, es, amigos. Y ahí saluden a nuestro amigo Stringy que él sigue sigue por ahí presente todavía <coughs> así que bueno que ya no están con él pasen con él Maciel hola cómo ha estado amiga mucho gusto de tenerla por acá presente muchísimas gracias dice nueganos Nueganos. dice chilatis y yuca frita dice con pescaditas o oh, chila o oh, chicharrón dice o oh, fritada empanada, empanada, tamales de frijoles, con chipilín, pas, pastelitos de papa, enchiladitas rellenas de todo y eso es gran fuente, dice, de ingreso dice, amiga, dice, sí, amiga, wow, está rico, es todo eso, fíjese, bueno, yo por el momento, pues, este me faltan muchas cosas de esas, de esas mencionadas ahí, pero sí, pues, bueno, este, Acá, pues, bueno, vamos para largo, amiga, y Ojalá, pues, bueno, no los. No los haya ahí una traba. Que bueno, este, pero. Bueno, vamos a ir para largo. Ojalá, pues, bueno, este, no. A veces, pues, uno pone. Uno propone, Dios dispone. ¿Cómo es? Sí, sí, así es la cosa. Uno propone, Dios dispone. Uy, dice, no, pues. Pues dice, diga, dice, mal le mando, dice, 50 nuegados, dice, con la miel y un, bien, y un buen de chilate. Ah, sí, esa me cae, cae eso cae, los caería como anillo al dedo. Tiene que mantener, dice, activa para que no te los quiten, dice nuestra amiga Antia. Así ah, es, sí, por una parte a veces eso, eso sabe pasar. RRP, Roberto, hola, mi amigazo, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Muy bienvenido, muchas gracias por estar por acá presente. Ahí están dándole una manita ahí a nuestra amiga Manualidades. Romina, hola, muy bienvenida. Ahí saluden a nuestra amiga Romina, que ya no están con ella. Ahí saluden también a nuestro amigo Charlie W. Quieren, no están con él. Porque bueno, este. Pasteles hice una vez. Pero los hice así. Este, en, eh, en un directo. pero como ven pues que bueno los directos solo nada más este funcionan en el momento que uno los está haciendo y ahí luego después los los, los directos pues bueno quedan en el olvido solo funcionan en el momento que uno los está los está haciendo eh, todavía el siguiente día me entiende bueno tiene sus vistas pero pero no, no como un video este normal que es editado y todo eso el directo, pues bueno, es bueno, pues solo para para interactuar y también, pues bueno, para hacer horas, para hacer las horas para cuando uno, pues, está creciendo. Eh, pero ahí el resto, pues bueno, es para interactuar con con su audiencia más que todo. Ahí nuestra amiga Antia está saludando a nuestro amigo Charlie. Charlie, así es, amigo, así que bueno. Pasteles en hoja. Eh, no. No, bueno, este. Esos pasteles son muy diferentes. Bueno, este. Los que nosotros hacemos allá, este, lo que son, los pasteles esos salvadoreños son, son diferentes. Son hechos de masa. De masa de de masa de maíz bien digamos por ejemplo de maseca y se le pone un relleno de, de bien sea de papa eh, o de vegetales así por ejemplo pues vegetales picaditos el lado de adentro rosita hola amiga cómo estás muy bienvenida buenas noches reina dice tito ya me dio ya me dio hice mucha hambre dice <ríe> Estoy en la cocina y dice, a ver, a ver qué me encuentro. Y dice, se come. <ríe> sí, ¿verdad? <ríe> Maciel, muchas gracias. Muchas gracias. Amor por la cocina. Dice, de, de masa de maíz y su relleno. y se de carne y se. Oh, solo verduras. Sí, amiga, y queda muy sabroso. Muy sabroso. A mí me encantan los pastelitos, eso. Y peor cuando, cuando se les pone así este, su salsita. Este, también. También cuando se les pone este. Mini chip, hola, bienvenida. ¿Cómo ha estado? Oh, tamales, dicen o oh, tamales sí eso pues sí sí los envolvemos así bueno lo, los envolvemos con hojas de así de de banana y también el delote pues lo envolvemos con hojas, la misma hoja de la tusa de la mazorca Eh, tamales tamales mexicanos hice una vez pero bueno este no no tenía yo el canal todavía y sí pues bueno habían quedado sabrosos un loco aventurero dice mini chip así es amigo ahí se lo digan loco eh, dago flow ahí a mini chip ahí a antia quienes no están con ella pasen con ella antia antia rapes así es amigos Ahí saluden también a nuestra amiga Rosita. Rosita de Olivo. Así ah, es, amigos, y qué bueno. Qué bueno que se están saludando por ahí. Eso da mucho gusto, amigos. Ahí dejándose esas bruticas. Saluditos ahí a las 15 personas que están que están en línea y bueno pues y saluditos a quienes están, están detrás allí y no nos comentan siempre pues bueno saludos muy especiales para ellos y gracias por esas manitas saben que esas manitas pues a veces pues parecen broma yo pues bueno casi pues las manitas yo casi no las he andado siempre así pidiendo este, pero sí, siempre, pues bueno, este, son muy bienvenidas, muy bienvenidas. Saben que las manitas, pues, este, las manitas este, te ayudan mucho también, porque eh, YouTube, te, cuando tú tienes esa manita, YouTube te recomienda más este, tu canal, te recomienda tus videos y todo eso, para que lo puedan ver más personas todavía, para que se expanda mucho más todavía, porque muchas personas, pues, por medio de de que YouTube te lo recomienda, así pues, pues se va expandiendo mucho más todavía aunque parezca broma ahí el se los está viendo, qué bueno, qué bueno, muchas gracias ahí saluden a nuestra amiga Maciel, quienes no están con ella pasen, no tengan pena, ya saben pues que acá el sol sale para todos Así es que, bueno, no tengan pena. Y cómo ha estado el día de ahora, amigos, que hicieron de bonito. Ya que siempre, pues bueno, este. Siempre, siempre, cada día, pues bueno, vamos aprendiendo cosas nuevas. Y bueno, este, y siempre, pues cada día, pues un reto más a la vida. ¿cuánto tiempo tiene de no, de no vivir en el país? Claro, si no es pregunta muy metiche. No se preocupe, amiga, que yo no soy mal pensado. Eh, bueno, yo tengo 15 sobre 10, ya, este bueno, 16, 16 afuera. Así es que bueno, ahí este, por corazón extrañamos los frijoles. <ríe> los frijoles con pitos. Aunque aquí hay frijoles, mira, hay unos frijoles que bueno, pues este. Eh, nueve horas para cocinarlos y no se, no se ablandan aún. <ríe> Mary Lee, hola, bienvenida y saluden a nuestra amiga Mary Lee. Buenas noches a todos. Sí, aquí viera que hay unos frijoles que son tan demasiado de duros. Aunque yo ya les he puesto cucharas así abajo, viera. Y no se ablandan por tan siquiera. Una vez, ¿sabes? Tenía ganas de comer so este caldito de frijoles. Este, hasta compré, eh, encontré uno, unos pipianes. Bueno, a los pipianes nosotros les llamamos este... Bueno, nosotros les llamamos, les llamamos pipianes a los que les llaman este... Calabacitas. Chalitiguas, bienvenido mi amigo, ¿cómo estás? Feliz domingo. Bani, bienvenida amiga. Alex Ramírez, bienvenido amigo, ¿cómo estás? Muy bienvenido, buenas noches, dice... Tarde pero seguro, dice. Así es, amigo, muy bienvenido, muchas gracias. Muy bienvenido, dice hey, o oh, Ailis hey, blog bienvenida amiga, ¿cómo estás? Ahí saluden a nuestra amiga. Ailis Blogs. Quienes no están con ella, pasen con ella. Ahí saluden a nuestra amiga La Chiquis también. Quienes no están con ella, pasen. Salúdenla. Salúdenla y bueno, este. Llévenle allí flores. Ella, pues, bueno, este. Ellos, pues bueno, empiezan, bueno, tienen su canal pequeño todavía que le falta que crecer mucho. Y bueno, pasen con ellos, amigos. Llévenle allí este, llévenle allí sus flores. Así es que sa... salúdenmelo por ahí. Dice, me voy, amigo, solo pasé a, a reportarme y se animo. Bueno, pues mi amigo, muchísimas gracias por haber estado por acá, por saludarnos. Se le agradece mucho, amigo. Dice Tito, así una dice una pregunta bien. Dice, me dice, ajá, dice de ese tiempo dice que tiene de estar fuera. Nunca. Ah, bueno, en ese aspecto, así eh, extrañamos a los frijolitos con pitos. <ríe> ah, pero al ratito, amigas, al ratito. Más si él dice... Doctor Rich, dice, ajaja. Ah, ah, ah. Qué bueno, amigo, qué bueno Que se están saludando por ahí Ahí saluden a nuestra amiga La Chiquis Romy Buenas noches, ¿cómo estás, amiga? Muy bienvenida Osval, tiene el pandita por ahí Yo por acá lo tengo también por aquí están. Por acá está este cuando yo no he, no he estado este, en cámara, él es el que ha estado pendiente allí siempre de mí. Así que bueno, este nuestro amigo Osvaldo anda llevando ahí el hermanito de verdad tan cierto será que dan sueño sabe acá, acá se consiguen los pitos también pero unos pitos tan cuerudos viera que como ya son este esos ya son este frizados y luego dice pone a, pone en su cabeza eh. <ríe> y sí, este, y para, para eso es, mira, ahí está. Así es que aquí tenemos nuestro disfraz de Halloween, mira, sí, unos pitos tan, tan cuerudos que. Que más que todo, pues aunque, aunque se les dé bastante tiempo de fuego, que se cocinen bien, no se cocinan, siempre quedan este, como un pedazo de, de pita. <ríe> sí, acá tengo la cabeza del, ondo, del oso panda. Ese. <ríe> ¿Sabe que yo de eso, de eso, eh, en el tiempo de que venía la primavera, como mi casa, pues bueno, estaba rodeado de palos así de pitos, este, lo que yo hacía pues era irle a cortar todos los cojollitos. Sí, amiga, sí, funcionan muy bien, funcionan muy bien, así es que cuando yo no he podido estar este, en el bidirecto, este bueno, aquí pues mi amigo, mi amigo es el que me reemplaza. Tengo este, varios en vivo que yo, pues bueno, los he hecho con mi amigo acá, el panda. De verdad, oh, una cabeza de un conejo. Oh, qué bueno, y sí, se miran bonitas. Se miran bonitas las cabecitas esas. Pitos. Ah, sí, este son una, unos tipos de verduras, Ay, le dará tanto nervios, oh sí, sí, tiene mucha razón. Ahí saluden a nuestra amiga Mary Lee, nuestra amiga La Chiquis, ahí a Maciel Vlogs y todos. Y bueno, pues ahí a saludarse, amigos. Ahí vayan con nuestra amiga Amor por la Cocina. Salúdenla y bueno, pues si vamos allí siempre pues a ser más amiguitos. si sí me dará tanto nervio dice no <ríe> oh, y sí pues bueno este, se vieron bonito De los pitos, los pitos es, es bueno es una es un tipo de verdura que hay en... y bueno así le llamamos le llamamos pitos. Bueno, pues mi amiga Maciel, muchísimas gracias por haber estado por acá. Muchísimas gracias allí por la colaboración. Se le agradece muchísimo que tengas una feliz noche y un muy lindo amanecer, amiga. Que sueñes con los angelitos. Que descanses muy rico. Así ah, es, amigos. Así que bueno, saluditos ahí a las 14 personas que están en línea. Pero son como silvestre, dice. O oh, me equivoco, dice. <ríe> Así es, ya, claro que sí. Claro que sí, como silvestre. Y son muy sabrosos. A mí me encantaban, me, me encantan este, hacer los salteados primero, después hacer los fritos con huevo. Dice, amigo, feliz, feliz noche. Dice a todos ustedes. Recuerden que las puertas, dice de mi aula, dice de. De matemáticas. Siempre para todos. Dice ustedes. Y marcha. Muchas gracias a todos los que han pasado. Dice. Así es amigo. Muchísimas gracias. Amigo profe. Gracias por haber estado por acá. Se le agradece mucho. Ahí saluden a nuestro amigo el profe. Que no están con él. Salúdenlo. Y bueno pues llévenle allí este. Llévenle flores amigo. esto nuestro amigo lo está necesitando. Oh bueno, así nunca los he comido. Nunca los he comido acá, pues bueno, si, si podía, tuviera la oportunidad de poder conseguir un montón como lo conseguía allá, este, hiciera esas, esas tortas. Porque siempre pues bueno me gusta pues ingeniármelos a mí también. Acá pues bueno por el momento este solo nada más he hecho tortas de, de espinaca, tortas de. Eh, bueno, que este otro tipo de tortas. Sí, solo de, de espinaca. Sí, esas han sido las la únicas. hoy oh, de hotel. esas han sido han sido las únicas. Hay muchas cosas todavía que hacer. Y bueno, y esto pues es un es un largo proceso. Ah, me imagino. Me imagino que sí. Ya me diste hambre, amiga. Amor por la cocina. Qué rico, ya ve. Marily dice, Tito, me mucho, dice, pero no me... ¿Cómo es? Tito dice, come mucho, dice, pero no engorda, dice. Ay, <risas> suerte. Oh, sí, ¿verdad? <risa> no, bueno, este... Porque lo ponemos ahí siempre pues hacer a, a quemar esas calorías, hacer un poco de ejercicio también. No, porque le digo pues que al estómago ya me estaba llegando a las rodillas. Es <ríe> un montón de pupusas. <ríe> sí, me da hambre. Ahí saluden a nuestra amiga Lady Liz Quien no está con ella, pasen con ella Ahí a Previos También pasen, salúdenlos A Mary Lee Salúdenla, pasen con ella Así ah, es amigos Así que es bueno que se están saludando Saluditos a las 10 personas que están en línea. Muchísimas gracias por estar ahí presente. Silvia, hola, muy bienvenida Pescozones, ¿cuáles serán? ¿Cuáles serán esos pescozones? Pescozones, no, eso no lo he oído mencionar Solo he oído mencionar de eso que dan cuando están peleando. Después del frasco con las pupusas. Hasta el hambre perdido, ese. De verdad. No, qué bueno. A ver. Ve que le quitaron el hambre a esas pupusas. Ah, ¿verdad que los golpes son? está como eh, quiero ver bueno no sé no sé de qué país es una receta que yo oí mencionar una que se llamaba el sope Lady ya contigo dice nuestra amiga Silvia Qué bueno amigos qué bueno ahí saluden a nuestra amiga Silvia ella viene allí regalando florcitas. Así es que, bueno, pasen, salúdenla y llévenle florcitas. Ok, amigo, dice, saludos, pasen feliz noche. Dice, hasta pronto. Hasta pronto, amigo loco. Muchas gracias por haber estado por acá. Se le agradece mucho. Que tengas una feliz noche y un lindo amanecer, amigo. verdad ya no, no estaba equivocada es que yo he oído mencionar una una receta de esas que por cierto pues un amigo amiga mía una amiga pues de acá este la compartió una vez pero no me acuerdo muy bien pero sí me quedó el nombre pero no me acuerdo de la receta <risa> ¡Ah, maravilla. Pues sí, eso es lo que pasa. esa tan de moda. <ríe> Hasta mañana. Feliz noche. Dice a todos ustedes. Dice, recuerden pasar por mi aula y se de matemática. Para todos descansen. Dice, bueno, pues mi amigo Fex. Muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Muchas gracias. Se le agradece mucho. Los OPE no, no puedo ese, creer que no los hayas probado. Ese. Muchas gracias amiga Romina, muchísimas gracias se le agradece mucho. Así es amigos, allí saluden a nuestro amigo el profe. Eh, yo vivo en Boston amiga la chiquis. ¿Y tú chiquis dónde vives? O de dónde, pues bueno, nos ves y todo eso. Siempre, pues bueno, yo soy curioso también. Yo soy curioso y siempre, pues este, me gusta saber. Me gusta saber, este, bueno, de dónde, de dónde, pues bueno, nos escuchan, nos ven. Y bueno, este, así pues bueno, saludamos a, a ese país, le enviamos un saludo a ese país o a ese estado, qué sé yo. Hi, my friend. Welcome, sir. Thank you for your support to me. Thank you for being here, my friend. Charlie dice, desde Califas. Califas, bendiciones, dice Tito. Bendiciones, amigo Charlie de este califa dice, California, ah, del, de donde viene la lechuga. Así ah, es, amigo, buena tasa lechuga, viera. Por eso pues, me he vuelto vegetariano. Mira. Más verdura y menos carne. Quiero ver, dice, voy a viajar, dice, a El, a el Salvador a hacer un cursón. Intensivo de pupusa, dice. Cursón o cursión, ¿cómo es? <ríe> ah, maravilla. Ser un cursón. Maravilla, dice, quedará, dice, empachada. <ríe> ¡Woah, well, you're welcome! Ah, un poquito, de vez en cuando, cuando no hayamos no para dónde, los tiramos ahí unos cucharazos también. Cuando ya no hayamos para dónde, pues bueno, atacamos también. Pero no, no con mucho, con poquito. Un poco malo dice ando, dice, pero hay ni modo, tito dice, oh, y este, gripe. Usted no me preguntó, dice, pero yo soy de Ni, ni Baje. Bueno, pues mi amigo Charlie. Que descanses y que te mejores amigo yo así estaba estado eh, bueno tuve estos días atrás también algo mal de mi garganta pero bueno pensé que ahora ya no iba a poder no iba a poder hacer el directo pero sí pues gracias a dios ya me siento mejor tuve este haciéndome unos unos medicamentos unos medicamentos este y sí pues este sentí que me cayeron muy bien Ahí mismo maravilla, ahí mismo creo pues que bueno, este tiene el, el signo creo que más abajo yo creo, pero sí siempre ahí mismo, ahí mismo este está. Dice Marily, dice Bye bye a todos, feliz noche, feliz noche amiga Marilí. que descanses, que tengas una feliz noche y un muy lindo amanecer amiga, que sueñe con los angelitos. Oh, de verdad Oh, bueno Ni baje, ni suba Dice, al parecer, con el cambio de clima, dice, todo se pone mal de la garganta. ¡Uh! Cállese acá. Acá, pues, bueno, este, casi la mayoría, todos aparecemos como gato. Solo hervemos nomás, parece que tenemos la tamaleada allí. Cuando está herviendo y la tapadera se la levanta con el hervor pero yo fíjense que me preparé un jugo. Un jugo. Bueno, lo he hecho por, por dos veces. Por dos veces. Y mira, me hice un jugo así de puros, de, de verduras. Porque bueno, este la comida no la estaba sintiendo así. Pues que no me daba pues apetito. No me estaba dando apetito. Pero sí, pues me preparé un jugo. Le voy a decir que... ¿Sabe lo que le puse al jugo? Mire, le puse este un pedazo de... De... Vale, le voy, a, le voy a decir la receta de ese medicamento. Y sí, sentí que esa esa pues me cayó como anillo al dedo, le voy a decir. Dice, voy a entero dice, tuve que no tengo plata. Eh, dice, ajá, tito, dice gato. <risa> ah, ¿verdad que sí? <risa> También dice tuve enferma. Oh, sí, me imagino. Sí, ahorita pues. Este tiempo viera aquí. En el tiempo que va en vida empezando el frío, el tiempo que y el tiempo que se está yendo, viene que es, nos da un que. El mundo, hola. Bienvenido. El Salvador en Movimiento, hola, muy bienvenida, ¿cómo ha estado? Feliz domingo, tarde pero llegué, dice, sí, muchas gracias. Sí, amigos, y, y bueno, este, así es como van las cosas, amigos, eh. Qué bueno, qué bueno. Dice aquí el clima está, está horrible. Dice, en la mañana hace un calor, dice, como si fuera las 12 del mediodía, día y en la tarde. Hace un frío tremendo. ¡Oh, qué raro! ¡Qué raro! Porque en la mañana debe estar frío y en la tarde tiene que estar caliente. Este.. o oh, de la receta del medicamento que les, les, les iba diciendo este hice unas una, una remolacha pequeñita eh, le puse ya le digo lo que le puse le puse una hojita de espinaca le puse un pedazo de un pedazo de este como le llamo de jengibre Tan, tanto así de jengibre le puse me quedó medio picoso medio picoso este, y le puse la mitad de un limón. Le puse también... ¿Qué más fue lo que le puse? Pero le hice un desastre, le voy a decir. Quiero ver qué más. Oh, una, una manzana. Sí, eso, eso fue lo que le puse. Le puse una manzana, un pedazo de célebre. No, este de jengibre que le quedara que le quedara picoso, que se le sintiera un poco el sabor. Saludos para todos los del chat, dice así ah, es amigos. así. Y, y, y mire, esa, esa, ese juguito, le voy a decir que ese juguito, fíjese que rápido sentí que me despegó todo lo. Este me quitó el dolor de, de mi garganta. Increíblemente. Lo que sí que bueno pues que lo tenía. Pur, la, la pura esencia de, del jugo. Remolacha dice. Y yo no somos. o oh, de verdad. De verdad y fíjense. Y la remolacha es la es la reina de las vitaminas, eh, para el, la sangre, para, para, el que bueno, este, si la acompaña con el célebre, le hace una combinación, una combinación que bueno, pues que sus, su sangre pues bueno, se la hace, que se la, lim, se la limpia, siempre, Oh, maravilla dice, el sábado siempre en movimiento, dice hola, la circulación pues bueno, la tiene fortalecida, el mundo TV. De verdad, es que bueno este. Y como eso, pues bueno, contiene contiene hierro. Este, y sí, pues bueno, se le siente. Pero sí, pues es súper, súper medicinal. Eh, fíjese que cuando yo era pequeño, cuando yo era pequeño, pues este, me gustaba hacer así este, el, el jugo de, de carago. Yo, pues bueno, sin leche lo tomaba, porque allá ten, este, en ese tiempo, pues bueno, no, la cabra no daba leche. <ríe> en ese tiempo, la cabra no daba leche, y bueno, pues así lo que hacía pues, era ponerlo en agua y que despidiera, que despidiera, pero sí, pues el carago tiene mucha. Mucha vitamina también igual como igual como la remolacha eh, porque en mi casa pues bueno había había así este bastantes bastantes palos así de de carago y bueno y sí me estoy volviendo este me estoy volviendo este doctor y nutri cómo es Nutridista. <ríe> Nutridista, y sí, y sí, pues más o menos le entiendo. Entiendo un poco de entiendo de doctorado también. Así es que bueno, ahí está un paquete completo. Hola, saludos a todos, Tito. ¿Cómo estás? ¿Cómo está mi amiga cocina de Marisol? Muy bienvenida. Por acá, mi amiga, ya pues bueno, estaba ahí un poco de mejor, tenía ahí pues un dolor en la garganta, pero bueno, este ahorita pues ya me siento ya aquí este me siento ya muy bien. Ahí pues bueno, hemos estado preparando los unos medicamentos y sí, pues bueno, ahorita ya estamos ya activos. Activos nuevamente. ¿Y tú cómo has estado, amiga, tiempo de no verte por ahí? Pero el, el olorcito ese es muy fuerte o oh, muy bueno. Sí, es bastante bueno. Nutrilogo, eso mismo. Nutridista, Nutrinista. O nutrilogo, ¿cómo es la palabra? ¿Cuál <risa> no es la palabra correcta? A ver. Oh, bueno, tenía este, así pues una, un dolor en mi garganta, como me sentía hasta la, las amíndolas, unas bolitas que salen por acá. Este, sentía que me dolían y todo eso. Pero ahorita pues ya me siento. Me siento me siento bien. Porque bueno, hasta estaba así bastante ronco, pero bueno, ya gracias a Dios, ya me siento mejor. Esa es la palabra correcta, mire. <ríe> ah, taro loco. <ríe> Nutricionista. <ríe> A saber, ahí ya me quedé, me quedé. Este, bueno, este Allí ya me dijeron este, tres palabras y, que vienen dando lo mismo, pero con diferentes diferente nombres. <ríe> que ya pues quedé perdido, ya no sé ni cuál es la correcta. Creo que es la que yo pueda decir. Porque como yo, pues bueno, me trago de mi lengua, no puedo decir bien la palabra y creo que una... A la que pueda decir mejor, esa creo que es la que va a hacer. <risa> dice, ok, dice, pues maravilla. para mí es el resfriado. Me lo quito con un un tequila, limón y sal, dice en la noche y se me agarro, me arropa y saca todo en sudor. Sí, sí, es muy cierto, es muy cierto, Este, eso hace un muy buen afecto. Hola Erika Campos, muy bienvenida, muchas gracias, buenas noches. Dice, a ah, Tito, dice, no se preocupe, <risa> Uh. Oh, verdad. Oh, ¿será que sí? Todo Logo es el... <ríe> uh. Y qué bueno, mira, todo este rato, pues bueno, me lo he pasado riendo. Muchas gracias por traer mi alegría y bueno, pues allí. Todo, pues, gracias, gracias a ustedes. E imagínense que el tiempo, pues, bueno, acá pasa rápido. Pasa el tiempo, pues, súper, súper rápido. Porque ya llevo más de una hora de estar acá sentadito, ¿no? Por acá, amiga Erika. Muy bien, muchas gracias. Usted Tito, uh, ¿cómo dice? Gracias. Ah, dice a usted Tito por su tiempo. Ah, bueno, gracias a ustedes, gracias a ustedes por estar acá presente. Porque si no, ¿con quién yo, yo pudiera hablar acá? <ríe> si acá estoy como el cura, mira, solo ser este, circulado y... Nada más este, a confesar, se ha dicho. Dice el otro remedio ese que le daré, dice, es ese, dice, lo tome cuando lo podía, dice, levantar. No podía levantarme, dice, era, era gripa, dolor de hueso, amiga. Ah, anginas, calenturas, resfriados, alergias, me, me, me execraron. con antibiótico, medicados y con el eucalipto, ese es muy bueno. Oh, el eucalipto. Sí, sí, el eucalipto yo, yo lo, lo conozco, cuál es. Sí, yo ya, ya, ya he hecho remedios con el eucalipto. Este, yo sé así, así también de muchas plantas medicinales, de muchas plantas medicinales, y, pero a veces, ¿sabes? A veces yo comparto recetas así para la medicina cuando hey, en mi casa, pues bueno, está, están este, o quienes así enfermos o, o yo encuentro a alguien pues, que está mal y yo le digo, mira, ya hiciste cierto medicamento, cierto medicamento. Y me dicen, no, no lo he hecho, mira, hacer, te, rec te recomiendo esta que lo hagas. Te recomiendo este que lo hagas, pero la verdad y, y cuando uno está enfermo ya que ni, ni se acuerda uno de los remedios, eso parece bien chistoso, parece bien chistoso, dice y es verdad, dice que se toma esos jugos, dice verdad. Ahí de vez en, de vez en cuando. Dice, sí, pues bueno, son muy buenos. Dice la chiquitito. Dice, aquí digo. Dice, nada más viendo y se estoy limpiando la cocina. Mañana trabajo. ¡Uh! Oh, qué bueno. Así que bueno, alucir, alucir esa, esa cocina bien bonita, bien brillosita. Si te tomas el, el localito, dice, en en té, nunca, nunca tendrá, dice Asma, ni malos tours sus bronquios y de y de desinflama dice y, quit, y quita flema dice en el eucalipto es es lo mejor dice si lo si lo tomas en té oh bueno y sabe yo el eucalipto solo nada más lo había, yo lo había tomado así pero cocido cosi, cocido pero bueno eso fue ya hace mucho tiempo pero sí pues bueno y sí me suena muy bien me suena muy bien que en té pues bueno, sabe mejor. Porque a veces saben que a veces uno las la cosas hay ciertas cosas que uno pues sí sabe que se cocinan, pero a, a veces si se comen crudas, a veces como si saben, tienen tienen mejor son más más cómo le puedo decir más efectuosas. te daré otra receta, pero hazla, es, eso, la, eso la hará para acompañarlo, hice en cada comida, oh bueno, ah está bien, a mí pues bueno, me encanta y ya sabes, pues, yo siempre pues, siempre, así es como yo he aprendido muchas recetas y sabe, sabe que siempre en... En mi trayectoria de vida siempre, pues la mayoría, pues han sido así, este, personas ya, de, digamos, este, de la segunda o tercera edad y todo eso. Este, y esos viejitos siempre a mí me han compartido muchas, muchas recetas así de esa manera. Y allí por medio de ellos yo, yo aprendí a hacer muchos medicamentos, fíjense. Porque la mayoría de viejitos, pues bueno, este, ellos decían, no, ese, yo para qué yo voy a ir al hospital. El hospital solo voy, este, voy a ir, decían así, para que me pongan la viagua, decían. <ríe> para que me pongan la va este, La viagua, pues bueno, quería decir a ellos, pues que bueno, que solo para que ya, ya no vivieran, pues iban a ir solo nada más este, a que les pusieran una inyección de agua y todo eso. lo decían la viagua. ¿eh? <ríe> Pero al durante, dice, yo puedo, dice, Aquí en el monte, decía él, en el matorral, yo tengo las la medicinas, decía. Vamos a ver la otra receta. Dice, vas, vas a amasar, dice la masa de o la, la seca para hacer tortillas en la licuadora. Muele, muele, no pan, dice, con poquita agua. Lo que mueles, echale en la masa que ¿Qué amasaste o que ¿O qué amasar lo mezclas la masa dice con el dice oh de verdad oh qué bueno pues sí eso era lo que decía vie... decían los viejitos Bye amigo Usman. muchas gracias por haber estado por acá. Muchísimas gracias. Se le agradece mucho. Que tengas una feliz noche y un lindo amanecer, amigo. Dice, a usted le voy a, a llamar, dice, para que me cubre mi, mi locura, dice. Ah. Y acá amasaste la masa con el, con el nopal y se le pone royal y hacer las tortillas a sal. Las tortillas, esas tortillas dice se, se llaman tortillas de nopal y se salen color verde. Oh, ok. Y esas tortillas son buenas y para para los diabéticos. Oh, de verdad. Qué bueno, qué bueno. Y sí, pues bueno, este es bueno siempre poner todo en práctica. Ya. Y sí, pues bueno, muchas gracias por la receta. Las vamos a echar a la bolsa. Y bueno, pues ahí estarán, estarán guardaditas. Sí, porque la porque la glucosa dice no sale, sube, dice. O se le sube. Sí, muy cierto. Se le sube el azúcar, son bajas, dice en, en carbohidratos. Sí, amiga, tiene mucha razón. Muchas gracias, muchas gracias ahí por la receta y por por compartirla. La pondré en práctica. Sé que a muchos, pues bueno, pues les les servirán muchísimo. Así como uno pues bueno puede salvar salvar vidas compartiendo, compartiendo ideas, compartiendo recetas, y sí, pues bueno, este. A veces pues uno pues, tiene muchas, pero muchas ideas, pero sí pues, si uno las comparte, pues a otro le saben mucho más, mucho, mucho más eh, efectuosas todavía. Ana Blogs, hola, dice saluditos amigo. Ana, bienvenida. Salúdenme ahí a Ana, por favor, quienes no la tienen, pasen con ella. Reina Solano dice los. los como solo de la olla. ¿Cómo si Sí, de la olla o, frío, o fritos. Sabía que a los diabéticos, dice, no le. No les dejan comer, dice, tortilla es por los por los carbohidratos. Pero si la hace con, con nopal no les subirán, dice, azúcar. Mucho y así es como el diabético puede comer tortilla. Sí, ¿verdad? Sí, está bien, no es cierto. Sí, ya, ya había, había oído decir esa... Eh, de, de, esa, de esa receta, Fia. También le recomiendan la tortilla así de espinaca. Eh, va mezclada también así la masa también de maíz, de maseca, y también, pues bueno, va molida ahí la hoja de espinaca, porque la hoja de espinaca, pues también le disminuye, le disminuye también los carbohidratos a la tortilla, a la, a la tortilla, y bueno, es lo mismo de la harina. Dice amor, wow, dice Marisol, tú me dejas, dice admirada en Cuerudo. <ríe> ah. Gracias por estarlos viendo por allí muchísimas gracias dice mi mamá dice tiene diabetes y, él, y ella come esa tortilla dice ella es tortillera pero se enferma ese mucho de la azúcar dice alta Sí amiga tiene mucha razón y muchas gracias muchas gracias por compartir esa receta yo la pondré en práctica y bueno pues y eso pues eso pues bueno, me ayuda, me ayuda mucho y a la vez pues este podemos salvar vidas así de esa manera también. Dice pero con esa receta, dice ella, ahora se, se echa su tortilla, dice, y dice que no se le sube el azúcar. Dice, oh, ahí está. Y qué bueno, qué bueno. Es bien efectuosa y eso pues lo, es lo mejor que puede haber. La amiga del El Salvador dice, siempre en movimiento, dice nuestra amiga Ana... Así es, amigos, y bueno, pues muchas gracias por haber estado por acá. Y creo que ya prontito los vamos también. Creo que dentro de cinco minutos los vamos, amigos. Muchísimas gracias a todos los presentes por haber estado acá, mis amigos. Y bueno, pues se les agradece muchísimo. Ya, pues bueno, los reímos un poco. Y bueno, pues estoy muy agradecido con ustedes. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Y gracias por esas manitas que me dejaron también. Se les agradece muchísimo. Ya dentro de cinco minutos nos vamos muchísimas gracias a todos todos todos y que bueno pues todos vayan teniendo una linda noche que tenga feliz noche igualmente amiga amor por la cocina muchísimas gracias por haber estado por acá se le agradece muchísimo feliz noche maravilla porque esa carita así soy la 40 y dice muchísimas gracias Amiga Marisol. Así ah, es, amiga. Ahí Saluden a nuestra amiga Ana Blocks, que ya no la tienen. Saluden a ella. Pues, bueno, este creo que ella comienza también. Creo que tiene poquitos también. Vamos a checarle. Sí, tiene 389. Quienes no están con ella, pasen con ella. Quienes no la tienen, pasen, salúdenla y bueno, pues dejen ahí un dulce. Así es, amigos, qué bueno. Muchísimas gracias, estoy muy agradecido con ustedes por haber estado acá acompañándome. Gracias por las sonrisas que me han robado. Yo se la robé a ustedes la cosa. Sale al revés la cosa. Porque de eso, pues, se tratan los, los directos de interactuar. Y bueno, pues, reírse un poco. Así como uno se da cuenta, pues, de ciertas cosas. Este, cómo está, pues, la zona donde habitan. Y bueno, pues... Y, lo importante, pues, es sentirse bien. Pues, sí, amor, por la cocina. Ya sabe que bueno, no nos gusta reírlo. Mire, por algo quizás lo... tenemos ese, ese parentesco también, yo creo. Mire. Pues, eso es lo bueno, sonreírle a la, sonreírle a la vida. Ya que esta vida pues es linda y con un platón de frijol comiéndolo. Mira, a dos manos. A dos cachetes. <risa> bueno, pues amigos, ahorita sí los vamos. Se nos terminaron los cinco minutos. Muchísimas gracias. Y bueno, pues que tengan todos una pero muy linda noche. Dice co <risa> Come menos sal. Ah, gatito, dice, es que nosotros dice somos tan serios, dice, que aburrimos, dice, sí, sí, de eso sí. Bueno, pues amigos, los vemos, bueno, pues los vemos a tal, en el próximo videito, gracias, gracias amigos, que tengan una feliz noche y un muy lindo amanecer. Chao, chao amigos, besos para todos. Ah, hoy sí les digo un beso bien tronado.